de belleza para mujeres con ideas que puedes hacer en 5 minutos. En lugar de hacer de la belleza un trabajo, sé inteligente. Ni siquiera hay que gastar mucho para hacerlo. Este video está lleno de ideas que puedes utilizar y que los profesionales de la belleza ya conocen. Compra un rizador de pestañas. Mucha gente no se da cuenta de lo bien que quedan sus pestañas cuando utilizan un buen rizador de pestañas. Tus ojos parecen más grandes y brillantes cuando te tomas el tiempo de rizar tus pestañas. Los rulos calientes tienen un efecto duradero. Si dejas que tu cabello se seque al aire libre en la medida de lo posible, tu cabello no sufrirá daños por el calor. Las planchas, los rizadores y los secadores pueden ser muy agresivos para la cabeza. Si no tienes más remedio que secarte el pelo con un secador, utiliza el ajuste de calor más bajo. Esto mantendrá tu cabello suave durante años. Debes aplicar vaselina a tus cutículas al menos una vez a la semana. Las uñas necesitan nutrientes y la vaselina se los proporciona. Tus cutículas y uñas también estarán más sanas. Es una forma rápida y fácil de hacer que tus uñas y cutículas estén más bonitas y sanas. Resalta tus ojos con una o dos capas de máscara de pestañas negra o marrón en una fórmula resistente al agua. Cuidado con los grumos y la aplicación accidental en la piel. Una varita de rímel desechable ayudará a separar las pestañas. Antes de utilizar unas pestañas postizas, comprueba la posibilidad de una reacción alérgica. Aplica el pegamento que estás utilizando en una zona no sensible de tu piel para determinar si puedes tener una alergia. Cubre con cuidado la zona que vas a utilizar para la prueba de alergia. Para mantener la vitalidad de tu piel, huméctala siempre. Este es ciertamente el caso durante los meses más fríos del invierno, cuando la piel tiende a agrietarse y crecer más fácilmente. Previene la sequedad y las grietas con una buena hidratación. Si quieres que tu pelo vuelva a brillar, puedes utilizar bicarbonato de sodio. Añade una pizca de bicarbonato de sodio a tu champú diario. Lávate el pelo como lo harías normalmente. De este modo, tu pelo estará más brillante. Para mantener tu piel fresca y sin imperfecciones, asegúrate de beber mucha agua todos los días. La deshidratación reseca la piel y provoca arrugas. Así que asegúrate de beber 8 o más vasos de agua al día. Si no te gusta el sabor insípido del agua, considera la posibilidad de saborizarla con una rodaja de limón o zumo de arándanos. Tu piel se beneficiará. Puedes sustituir los costosos productos de marca para el cuidado de la piel por alternativas como toallitas suaves, jabones puros de castilla, gel de aloe vera para hidratar e incluso vinagre blanco o amamelis para tonificar ligeramente. Los productos naturales son mucho mejores para tu piel. Si el aloe por sí solo no le proporciona la hidratación que necesita, añade una o dos gotas de vitamina E. El aceite del árbol del te puede utilizarse para crear una crema hidratante medicinal. Las esponjas de cocina pueden utilizarse para el baño. Las esponjas de cocina actúan como esponjas pesadas de lujo y pueden comprarse por muy poco dinero, especialmente si se compran a granel. Si utilizas pestañas postizas, no querrás descubrir que eres alérgica al pegamento. Prueba primero el producto en tu brazo para determinar si eres alérgica. A continuación, déjalo en el brazo durante 24 horas. Si no hay sarpullido, no será un problema. La belleza es tanto una ciencia como un arte. Los consejos que te acabamos de compartir pueden ayudarte a entender tanto la ciencia como el arte, ayudándote a encontrar tu toque personal y a resaltar tu singularidad. No malgastes tu precioso tiempo y el dinero que tanto te ha costado ganar en los caros productos de belleza que ves en la televisión. Utiliza estos consejos de belleza y empieza a lucir un aspecto estupendo hoy mismo.